Estamos acá festejando el cumpleaños de la tribu. Yo soy Montarosa y les voy a dedicar algunas canciones a esta radio tan, tan, tan hermosa. El paso abierto, la montaña Misterio nuestro que aguarda, guarda, guarda, salgo a ver más allá del corazón, salgo a ver más allá del corazón. Veo las armas venir Hasta acá Veo las armas venir Espada, caen rendidas, las ganas vuelven al monte, las fragilidades a tomar por nombre la fuerza del honor. Más allá del corazón, salgo a ver Más allá del corazón, hasta acá Veo las armas venir, hasta acá Veo las armas venir, a tomar la fuerza del honor Fuerza del honor. Más allá del corazón, salgo a ver más allá del corazón, salgo a ver más allá del corazón, algo ha de haber más allá del corazón. Funta de Perón para ustedes. Usaba pelo corto y pantalón Estábamos en un balcón cerrado Mucho ruido, mucho humo en todos lados Era la difunta de Perón La fiesta vuelve todo mucho mejor Nos miramos sin duda y vos ¿Vos viniste a mí o me acerqué yo? Misteriosa cruzas la noche ¿Quién te va a decir que no? Misteriosa cruzas mi vida ¿Quién te va a decir que no?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 Quién te va a decir que no? Misteriosa cruzas mi vida. Quién te va a decir que no? ¡Aguante la tribu!